Porta Norte es el nuevo casco viejo. Eh, la charla, esta, esta, esta charla va un poquito enfocada eh, al, al, no, al norte de un diseño. Y básicamente, como el norte de un diseño nos llevó al concepto que tenemos eh, al, al concepto de Porta Norte. Entonces, y, y las, las charlas previas han, han sido envasadas en. En arquitectura y esta es casi que puramente enfocada en urbanismo la cual obviamente está totalmente interrelacionado el urbanismo con la arquitectura pero nos vamos un poquito a gran escala este proyecto eh, tiene 260 hectáreas y sí es eh, es nuevo y nada más para que tengan un poquito de noción de, de eh, qué significan 260 hectáreas santa maría tiene 280 costa del este tiene 300 y el, el casco viejo como hasta calle 13 eh, si no me equivoco tiene como 30 hectáreas yo como desarrollador de bienes raíces es cuál es el norte de un diseño porque esa es la única manera en la cual yo puedo ponerle una guía a los arquitectos para que todas las decisiones que se tomen tengan que tener ese norte entonces porque cada vez que hay un diseño hay miles de decisiones que se tienen que tomar. Y mi pregunta es, ¿cómo eso afecta el norte? Entonces, todos los arquitectos, antes de comenzar, siempre tienen que definir cuál es el norte para tener una brújula donde seguir, así mismo como teníamos las, las tribus. Antes de 1920, las ciudades eran todas enfocadas en el platón no existía el carro. Entonces, como no existía el carro, todo lo que tú uno quería hacer lo tenías que hacer caminando. Tú querías entretenimiento, querías eh, educación, querías eh, lo que sea, todo lo tenías que hacer caminando entonces donde tú caminabas era súper importante. Si llovía, te mojabas, si la acera no estaba continua, todo el mundo caminaba por la acera, entonces el enfoque en el espacio público era crítico. Pero lo que pasa es que eh, algo, algo que pasaba en sus tiempos es que había una contaminación muy alta. Las plantas de tratamiento no estaban bien desarrolladas, eh, eh, la, los caballos hacían sus peces en las calles, eh, eh, no, eh, la contaminación de las... Como tenía que ir a las, a las fábricas caminando, las fábricas contaminaban el medio ambiente, contaminaban los ríos y eso llevaba a que que eh, la expectativa de vida bajó bastante entonces cuando nace el carro la gente que tenía la gente pudiente que tenía plata se iba agarraba su, compraba su carro se iba para las afueras vivía en la naturaleza y después regresaba a trabajar en el centro de la ciudad y fue el comienzo del famoso crecimiento suburbano esto era una, esto es nueva york. Antes de 1920, eh, ven a todo el mundo en las calles. Esto era completamente peatonal, ¿verdad? Acá pueden ver el Colón, como, hey, llueve, hace calor, vamos a poner techos eh, en las aceras para que la gente se sienta protegida. No, no llueve, no me mojo y puedo caminar fácilmente a otros lugares. Hace calor, hace calor, en más hace mucho calor. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a tener sombra, vamos a tener viento, ventilación, vamos a tener... Vamos a protegerlo, ¿no? Entonces, en este crecimiento suburbano, básicamente nos, nos desenfocó. Nos desenfocó en el, en, con respecto al peatón. Ya el norte del diseño no era el peatón, sino es cómo acomodó el carro. Y con eso viene, que ya eso es después de 1920, con eso vienen otros problemas. Que viene eh, vinieron los urbanistas después de 1920 y estaban las fábricas en la ciudad, todo el mundo eh, aglomerado y dijeron, oigan, vamos a segregar los usos, vamos a poner las fábricas allá lejos, vamos a poner las residencias allá lejos, vamos a poner los comercios acá lejos. Y eso es lo que creó es una, sos, una sociedad donde donde sea que tú vivas tú necesitas el carro para hacer cualquiera quieres comprar un pan quieres ir a la escuela quieres ir a, a la universidad donde sea te tienes que montar tu carro y manejar un poco para entonces hacer lo que quieras hacer y eso causa un problema porque uno tienes cuántas horas del día pasas en el carro eso tiempo en qué lo podrías usar eso viene al deterioro de nuestra salud tanto físicamente como psicológicamente. Eh, y también en el aspecto social. Como perdemos todas esas horas, básicamente es uno está o trabajando y después familia y casi que no te queda mucho tiempo para hacer otras cosas. Entonces, esto eh, la, el problema que tenemos en Panamá es que la gran mayoría de Panamá ha sido desarrollado después de 1920. Entonces, sufrimos con las consecuencias de no tener un diseño urbano con un norte donde era el peatón, sino que era es el carro. Entonces tenemos la, eh, los gated Communities o comunidades cerradas en la cual ahí sí de verdad literalmente todo lo que tienes que hacer, tú tienes que agarrar tu carro y lo primero que, lo primero que puedes hacer es salir a la garita, y, esta es tu casa, quieres ir a la escuela. Entonces el niño tiene que salir a la garita para entonces caminar a la escuela. Esos son cuatro minutos para llegar a la garita, para entonces comenzar a caminar y en 10 minutos llegas. Y mientras, si tú tienes un diseño urbano cuadriculado, si tú quieres llegar de punto A a punto B, tú agarras la mejor ruta posible que no tenga tráfico y te mueves fácilmente en cualquier ruta. En, en la alternativa de la izquierda tienes una sola alternativa. Acá tienes más de 10, puedes venir por acá, por acá, por acá. Por acá, o sea, hay, hay, hay muchísimas alternativas. Entonces, el mejor diseño eh, urbano que es en todas las ciudades históricas es el cuadriculado. Esto aquí podemos ver en, en Costa del Este: si tú vives en punto A y quieres ir al primer lugar, punto B, en, eh, eh, te demoras 10 minutos caminando para llegar al primer restaurante. restaurante en Casco Viejo, donde yo vivo, eh, en, cinco, en menos de 5 minutos llegas, eh, bueno, y según te gusta hay 90 restaurantes en, en Cascovía donde uno puede llegar. A menos de 5 minutos. Entonces, eso es mucho mejor calidad de vida. Esto es eh, Esto es en Estados Unidos, que ha sido el, el centro histórico donde esto ha sido. Se ha visto reflejado este fenómeno, donde el enfoque ha sido el carro y la respuesta siempre es: agrega un carril, agrega un carril, agrega un carril. Y esta es la conclusión en la cual llegamos, con una gran, gran cantidad de estacionamientos y una gran, gran cantidad de carriles que tienes que manejar para llegar a todos lados, y siempre la solución es: agrega otro carril. La cual, eso hemos visto parte de, mucho de ese fenómeno aquí en Panamá. Donde la respuesta siempre es: otro carril, otro carril. Pero eso nada más aleja más a la gente y hace que maneje, que sea más cómodo, entonces manejen más. Entonces es un ciclo vicioso. ¿no? Me gusta definir las ciudades que han eh, y compararlas a la jerarquía de necesidades de Maslow. Comienzas con agua, comida, sin eso no puedes vivir y después tienes seguridad, después tienes ami amigos, familia, amor, de la nada. Te casas, tienes hijos, etcétera, entonces quieres estima y respeto y vas creciendo hasta llegas a la autorrealización y la creatividad. Entonces, ¿eso cómo se traduce a una ciudad? En la ciudad, si tú quieres venir a vivir a Panamá, tú dices: Ah, bueno, si hay agua, comida, aire, refugio, ok, necesidad, necesidad satisfecha. Después hay seguridad, negocios, perfecto, no, es viable, es viable vivir allá. Después eh, puedo tener logros, puedo tener éxito, puedo tener salud. Increíble, ah, es vivible. Entonces después, ¿qué otras necesidades vienen? Vienen el sentido de pertenencia. Yo me identifico aquí. Yo puedo caminar a lugares, puedo tener salud, puedo tener tiempo, puedo tener comunidad. Y al final de cuentas, lo, que, eh, lo, lo más alto es que es una, esta, una combinación de todos estos elementos es cuando llegas a tener cultura que eh, no es casualidad que el, el lugar con más cultura de Panamá es el casco viejo porque tiene los espacios públicos para poder que la cultura se desarrolle hay un fenómeno en Estados Unidos en la cual había muchos carros había mucho crecimiento suburbano y este hubo un movimiento que se llama el nuevo urbanismo que la cual dicen hey Acordémonos de las ciudades antes de 1920, hay, hay, hay algo que aprender allá. Hay uno, vamos a estudiar Barcelona, vamos a estudiar Madrid, vamos a ver las aceras anchas, vamos a ver eh, qué pasa en las plantas bajas, vamos a ver los espacios públicos, vamos a ver eh, por qué la gente se sentía cómoda al caminar, si tenían árboles, por qué tenían árboles. Entonces, ese fenómeno que es básicamente, hey, acordémonos de esa historia, pero acomodemos el carro, hey, es una realidad, no nos podemos olvidar del carro pero traigamos a la mesa de vuelta al peatón y conversemos de él. No nos olvidemos, no nada más conversemos del carro. Entonces es, luego reunimos el diseño urbano donde la comodidad del peatón es el norte. Y esto lo vemos como, esto es un fenómeno eh, mundial en la cual está claro que si tú haces un diseño urbano con enfoque en el ser humano va a ser un diseño urbano mejor. Entonces, tú agarras en las ciudades del mundo, están todas compitiendo para eh, ver cuáles son más peatonales. Entonces, tú agarras, esto es Nueva York, esto es Times Square. Times Square antes había muchos carros, ahora es completamente peatonal. Tú agarras Dinamarca, el centro se llama Astrojet, de eso el centro eh, peatonal va creciendo cada vez más. También en Madrid, en Barcelona con las superillas, incluso lo estamos viendo en Panamá, eh, con eh, estas iniciativas: de hacer aceras, poner árboles, etc. Es un, es un cada vez eh, que a mí me gusta pensar que el Internet nos ha hecho nada más más inteligentes y más conscientes de que, oye, tenemos que enfocarnos más en nosotros para tener una mejor vida. Entonces, este fenómeno se ha traducido, eh, eh, ha venido ya en, en, la, en Estados Unidos, es, está por todas partes, ya ha venido poco a poco después a eh, Centroamérica, está en, en Guatemala, este es Cayalá, es un proyecto nuevo, del, creo que eh, fue... Fundado en 2009, esta la parte eh, paseo la que es eh, caminable y este es un proyecto que se llama Las Catalinas, también totalmente patonal en Costa Rica y, y bueno vamos a ver cómo eso ese, ese norte y ese urbano ha venido en Panamá. Esto fue hoy venía para esta charla y dije hey, vamos a tomar vamos a salir y vamos a voy a caminar al café que queda una cuadra el café y voy a tomar fotos. Y estas son las fotos que tomé. Ve, o sea, el, el, el, hay un poste en la mitad de la inexistente acera. Un carro totalmente parqueado en la acera, así que todos los pantones se tienen que meter así. Eh, aquí tienes los cables de electricidad guindando, todos los carros en la acera, tú tienes que subir y bajar, pedazos de zinc saliéndote, o sea, en verdad corres peligro. Eh, todas las aceras están completamente carcomidas. Eh, siempre, siempre tienes que estar luchando, ¿no? Aquí, ¿dónde está la acera? Inexistente. Entonces, por aquí es donde tiene que pasar el peatón. Casi es. Eh, tú vives en Barcelona y es la gente de la mayor clase social, camina para todas partes, usa el metro, va para todas partes. Aquí no se puede, aquí nadie, nadie. O sea, es, no, no, no hay dignidad en caminar en un lugar así. ¿Cuál es el norte aquí? El, el, el norte aquí es, nada más, eh, que. que es llamar la atención, ¿no? Es cómo puedo hacer que mi entorno funcione para poder que la ciudad suba de valor, ¿no? Y por eso eh, en, el Casco Viejo es el único lugar que. No, no es el único lugar, pero es el lugar donde. Bueno, fue diseñado antes de 1920, por ende hay un enfoque en el Platón muy, muy fuerte. Entonces, ¿cuál es el norte? Del diseño de Porta Norte. Y nosotros fuimos y fuimos estudiando y nos dimos cuenta que el lugar mejor diseñado para el Platón de Panamá era el casco viejo. Así que dijimos: Hey, vamos a hacer el nuevo casco viejo. Entonces trajimos a los urbanistas y literalmente yo me senté con todos ellos y, y, y nuestro equipo y lo sentamos y le dijimos: Lo que queremos es. El, el nuevo casco viejo. Es un casco viejo mejorado y queremos que sea full caminable, lo más caminable que pueda ser. Y la firma que trajimos era una, una, la firma pionera del urbanismo de, eh, en Estados Unidos y literalmente cuando ellos traían los diseños, estaban haciendo este sketch, este sketch, etc, etc. Había un master plan y había otro master plan y uno de los master planes fue descartado porque eran supercuadras que no eran tan caminable como eh, manzanas y nada más y así han sido sido así han sido todas las decisiones que se han tomado si no son si es menos caminable se va si es menos caminable se va si es menos aporta si menos espacios públicos si es menos aporta para la actividad humana va descartando y vamos refinando hacia que sea hacia que hacia que nada más siga la línea de nuestro norte que es caminabilidad y cultura caminabilidad, ¿qué? cultura y, y comunidad. Esos son nuestros Nortes. Ese, ese es que básicamente tú caminas, te encuentras a gente, puedes ser saludable, te permite tiempo para hacer cosas, eso te lleva a cultura y ese ha sido nuestro, nuestro Norte. Y al estudiar eso nos dimos cuenta hay que enfocarnos en la cultura, hay que poner el hardware y hacer, poner los espacios para que la cultura pase. Después que están esos espacios, o paralelamente se va trabajando en el software, que es cuando la gente viene y hace festivales, música, eh, eventos artísticos, etcétera, etcétera, que es lo que pasa en el, en el casco viejo. Y siempre ha sido así: el peatón es lo más importante, después eh, tener los ciclistas y al final es el, el carro, pero tiene que funcionar muy, muy bien, eso no hay duda. Entonces, bueno, este fue el equipo. Este fue Andrés Duani, el, el pionero del urbanismo, eh, actual líder hoy día. Eh, y me voy un poquito más a, a detalle de Porta Norte para ver cómo esas decisiones eh, fueron tomadas en consideración y qué impacto, qué impacto tienen en el urbanismo. Y eso nada más para que tengan una, una idea: está al lado Club de Golf de Panamá, aquí está el Corredor Norte, esta es la nueva expansión de la vía Panamá Norte y justo aquí está el club de golf. Este es el plan maestro de Porta Norte. Estas son las primeras 160 hectáreas. En estas 160 hectáreas, eh, aquí tenemos en el bulevar central, tenemos una ciclorruta completamente dedicada. Vamos a tener un trolley y va, ahí vamos a tener aceras de 5 metros, árboles, árboles y ahora mismo voy a ir un poquito más de detalle. Pero lo más importante y lo que a mí siempre me gusta comentar de este: hay tres grupos marginalizados en nuestra sociedad, los cuales son los de la tercera edad, los niños y eh, los minusválidos. ¿Por qué? Los de la tercera edad, ellos paran de trabajar, no, perdón, paran de manejar mucho antes de lo que terminan de caminar. Entonces hay un lapso de tiempo en el cual nada más se quedan enjabladas en su casa, no se pueden mover, porque dependen de otras personas para moverse, entonces se le hace mucho más difícil y naturalmente eh, se van degradando más rápido porque no tienen no tienen la vida social empeora, la salud empeora, no pueden salir, etc. Y es un ciclo negativo. Eh, los niños, tú vas a España, en España desde los nueve años... Eh, puedes, tú ves a los niños andando en, en la calle, yendo para la escuela, solos, solos. Eh, en Panamá, los niños salen de su casa por primera vez, si tienen carro, a los 16 años, porque no se puede caminar a ninguna parte. Y, bueno, los minusvalidos en Panamá es, es imposible que se muevan, incluso en el casco viejo, eso, es, eso, es, eso, eso no se puede. Básicamente, todos estos grupos marginalizados, son dependientes del, de los otros grupos de nuestra sociedad. Entonces en Porta Norte va a ser el primer lugar en Panamá a gran escala donde se van a poder mover libremente eh, tanto usando el trolley, caminando, ciclorrutas, etc. Eh, aquí esto ejemplifica un poquito el, el, el tamaño y está todo enfocado a que eh, cada centro desde donde desde donde vivas, a cinco minutos puedas satisfacer tus necesidades básicas y que no necesites tu carro para ir a todas partes y ganes tiempo. Eh, aquí puedes, pueden ver en amarillo que tenemos 14, 14 plazas públicas, eh, senderos enormes aquí a lo largo, ríos naturales, eh, incluso una rambla, eh, ya eh, parques más, más formados. No tan, no tan rurales, eh, y el enfoque, el enfoque es fuerte, fuertemente en el espacio público. Aquí pueden ver, esto es una sección de nuestro bulevar principal, en la cual desde, desde la, la acera tiene 5 metros, ruta de 1.70, completamente dedicada, separada del carro, tenemos los árboles frondosos, súper importante, nada de palmeras ya que las palmeras no dan nada de sombra y en Panamá hay que diseñar para el calor. Entonces los árboles frondosos son súper importantes. Y también todos los edificios, aquí tengo unos 50 pero en verdad es unos 75, todos los edificios, y eso fue una excepción que pedimos en las instituciones, todos los edificios están retirados unos 75 y sobrevuelan unos 75 para que cuando llueva uno siempre esté protegido de la lluvia y está en el código que todos los, en la primera planta todos los balcones tienen que ser completamente continuos P o puede ser alero o puede ser alero o balcón eh, y tiene que ser completamente continuo para que siempre estés protegido porque es una realidad en Panamá llueve y hace calor entonces hay que diseñar al respecto porque es no es correcto cuando a mí me dicen mucho no no no que en Panamá nadie camina no no no no que en Panamá eh, hace mucho calor, no, no, no que para más llueve, pero es porque no se ha diseñado contra eso. Tú vas al casco viejo, en casco viejo todo el mundo camina, pero entonces, si todo el mundo camina en casco viejo, ¿por qué camina? Porque los edificios dan sombra al peatón y cuando llueve la, el 70% del tiempo no te mojas porque hay, hay balcones. Entonces, usemos eso, usemos eso, pero hay que vivir ese tipo de urbanismo y experimentarlo para acordarnos, hey. Me estoy mojando, hay que poner, y los arquitectos dicen, va caminando, se moja y dice, hey, hay que cubrir esto con alero, hay que cubrir esto con balcón. Pero hay que, hay que vivir la experiencia del Platón para poder diseñar mejor la experiencia del Platón. Estos son un par de renders del, del proyecto. Vamos a tener escuelas, todo lo que tiene una ciudad planificada, escuela, vamos a tener hospital, vamos a tener bomberos muchos espacios públicos, es uso mixto, comercios en la planta baja, eh, muchas, muchas plazas. Esta es la primera fase que ahorita mismo está en construcción. Eh, nuestro, no, nuestro modelo de negocio es que nosotros le vendemos a promotores y promotores, nosotros le damos un código, nosotros, nosotros desarrollamos todos los espacios públicos y después los promotores eh, construyen para arriba. Y, y tiene que pasar por un proceso de aprobación de la, de la compañía, que fungimos como más o menos como el patrimonio histórico, y decimos, esto se puede, esto no se puede, eh, esto no sigue el código, etcétera, etcétera. Y hay un comité de arquitectura que dice, esto está aprobado, esto tienes que cambiarlo, modifíquelo de esta manera, etcétera, etcétera. Eh, y aquí pueden ver la similitud al el casco viejo, ¿no? Si vamos a si vamos a hacer algo nuevo, no lo inventemos, no reinventemos la rueda, agarremos lo mejor que hay autóctono en nuestro país y mejorémoslo. Aquí pueden ver las plazas peatonales, los ríos, puentes, full, mucho, mucho, enfoque en lo que es el peatón. La manera la manera de hacer esto y lo que siempre ha sido totalmente claro. Para nosotros es que cada vez que hablamos no los arquitectos nada más porque los arquitectos son bastante fáciles tú le dices ah no hay que diseñar para el pato obvio y dije vamos estamos pero lo que... pero siempre tiene que estar presente en la mesa y siempre tiene que estar presente en la mesa más que nada con los ingenieros porque los ingenieros sí no tienen o sea, esto obviamente es una generalización pero los los, los ingenieros no están pensando constantemente en estos temas. Ellos están pensando en ingeniería, en cómo se construye. Entonces, tal como los arquitectos no piensan tanto en la ingeniería, los, los ingenieros no piensan tanto en la arquitectura. Entonces, el trabajo acá es decir: hey, comuníquense. Este es el norte del diseño, el arquitecto, diseña así, el ingeniero, entienda que esta es la decisión y que esto no puede haber taludes en las aceras, no puede haber taludes que den al lado de las aceras. Que eso es algo eh, básico, ¿no? Eh, no, digo. Eh, si tú vas caminando, tú no quieres una, un talud enorme al lado tuyo, tú quieres algo vivo, tú quieres una planta baja viva, que mira hacia la calle y le dé seguridad a la calle. Eh, y con esto eh, acabo. Eh, gracias. Gracias. Eh, los invito a conocer un poco más el proyecto, eh, portanorte.com y cualquier duda